¡Hola! Bienvenidos a esta nueva entrega de Playin TV. soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Pantones y a lo loco y Maqueta como puedas. ¿Qué pasa Miguel? ¿Qué tal Juanma? Pues bien. nada, aquí ya ves, ¿qué vienes a contarnos? Pues hoy venimos a hablar de MAUI, la, el nuevo framework de Microsoft para desarrollar aplicaciones multiplataformas. ¿Eso no era una película de Disney? Sí, bueno, son, son varias cosas, son varias cosas. <risa> Había, había polémica por el nombre también, pero bueno. Pues cuéntanos. Pues nada, eh, como ya sabrá, eh, Microsoft tiene su, su framework de multiplataforma, que es Chambery Forms, como sabe que lleva muchos años trabajando con él, y simplemente es, es una vuelta de tuerca a, a Chambery, o sea, han cogido lo que es Chambery de base y han cambiado muchísimas cosas, tanto cosas un núcleo que, que no se podían cambiar sin romper y también han pasado a punto en y bueno en fin una serie de características y novedades que son las que vamos a ver claro de punto net era necesario no porque si no no se podía era más difícil de usar todo lo que net ofrecía no en chama Info. claro eh, estaba en punto net estándar que bueno eh, es un estándar que hicieron ahí en microsoft para poder reutilizar librerías pero eso ya no era compatible con las últimas versiones en fin eh, era necesario eh, eso, no, sí. era, no era posible en Chamber Inform tal cual estaba hecho y han hecho un esfuerzo increíble durante más de un año y cerca de dos de que, desde que Microsoft anunció uh -huh. la, este nuevo framework y, y nada, guay. y por fin hace muy poquitas, cuestión de un mes o dos, ha salido por fin la, la primera uh -huh. versión final. Guay, guay. ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que trae? Pues nada, principalmente vamos a ir dando un repaso. Eh, a todos. Eh, lo primero, como hemos dicho, para mí una de las principales novedades es .NET 6 porque al pasar a .NET 6 eh, ya tenemos las mejoras del propio framework, es decir, uh -huh. el Microsoft cada año con su con su framework lo va, lo va mejorando, lo va haciendo más rápido, lo va haciendo más ligero, lo va haciendo más completo y al chamarín, al estar en .NET estándar como que se estaba quedando atrás de todo eso uh -huh. y ahora, bueno, pues, pues ya pues ya está en .n6, y eso no solo son ese tipo de cambios, sino por ejemplo también el Hot Reload. Hot reload es parte de .n6, mm. y, y bueno, pues ya funciona al completo. Eh, otra, otra cosa importante que al ser .n6 ya es totalmente compatible toda la librería, tanto de, de ASP.NET, o sea, la típica, si tú tienes una librería de modelos en .n6 para tu proyecto de backend, ahora te lo puedes llevar tal cual a, al mm. proyecto de MAUI, y la reutilización es 100% porque es la misma el mismo código. Claro, porque partimos de una base en que, claro, había un montón de versiones de .NET, que si Core, que si estándar, que si PCL, me acuerdo de las PCL. Y Efectivamente. Uf. Imagínate, por ejemplo, un problema muy típico era que estaba el, el back y la aplicación móvil y comparten modelo Pues lo más normal, el back como si estaba en... Bueno, Punto .N5, bueno, si estaba en punto .n5, ¿qué ocurría? Que el chico de back se creaba su modelo con punto .N5, y cuando el, la persona de Chamarin quería reutilizarlo, ya no le valía. Ya tenía que bajarlo a, a netstandard Y entonces, si esa librería utilizaba cosas como por ejemplo, eh, el nullable, que es una nueva funcionalidad de punto .n6, pues. Eso ya lo perdías y tenías que ir borrando código porque estabas como retrocediendo, en fin, sí es una de las... Y poner las directivas estas de recompilación, ¿no? It's the y... en fin, uff. Efecti uf. Efectivamente, efectivamente. Otra cosa muy más? interesante es el Blazor. Eh, Blazor es otro framework de Microsoft para hacer aplicaciones web con, con c ¿vale? Pues lo interesante que han hecho es que tú ahora en Maui puedes eh, hospedar... Eh, una aplicación Blazor Es decir, eh, de toda la vida Cuando hacemos aplicaciones móviles y queríamos uh, Ver una web Lo que hacemos es un control de WebView Y ahí le decíamos una URL Que apunta ah. a una aplicación ejecutándose Y veíamos esa URL Ahora con Punto en el móvil, lo que nos permite es Ese código de servidor, o sea, tenemos un WebView Pero el, en vez de apuntar una URL Y ese código se ejecuta en el servidor Esa aplicación va a correr en el propio móvil O sea, que public Ah, oh, vale, en vez de publicar mi aplicación web en un servidor, lo publico en. La, la, ¿Lo puedo publicar? La, puedes publicarla en, en una APK no, no, no. o en un iPad de IOS. ¿Qué, ¿Qué permite esto? A nosotros, a lo mejor, que somos desarrolladores móvil, que estamos un poco alejados de CSS y HTML, pues quizás no nos aporta tanto. Pero a las personas que sean desarrolladores frontend, les le permite ahora hacer una aplicación completamente. Eh, móvil, eh, con acceso a características nativas del como uh -huh. la cámara, el giroscopio y... Claro, claro o sea, si alguien ya está, hacía, ya está haciendo aplicaciones web en Blazor, puede reutilizar ese conocimiento para hacer aplicaciones móviles. Eh, Efectivamente, ¿eh? ese es un movimiento muy interesante uh -huh. que ha habido en la comunidad, que aplicaciones web en Blazor que ya estaban hechas, eh, con la nueva versión, se han, se han portado. o oh. ¿cuál? Oh. Así. Interesante. Así que guay. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero más. Dame más. Pues bueno, otra de las cosas más interesantes de Punto de MAUI es la, el compartir recursos. Antes mm. sabes que en Chambering era un fastidio, que cuando tenías que poner una imagen, ya sea el icono o una sí. imagen cualquiera, tenías que ponerla en cada plataforma, luego además cada plataforma tiene su, sus requisitos. Mm. Eh, en Android requiero cuatro iconos o cinco con tales tamaños, en iOS otros iconos, en Windows otros. Encima, eh, ahora, solo lo ponemos en un sitio, en el proyecto compartido, y es el propio Visual Studio el que tiene unas herramientas que procesan esas imágenes y nos las preparan en el formato oh, necesario. Bueno, bueno, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La verdad oh, que bueno. sí, que eso es uno de los, de los mayores avances. Otra novedad es Mac, como ahí tenemos, Mac. Ahí, por ejemplo, tenemos un, un ordenador de Apple que antes con pues estaba fuera del mercado podíamos hacer aplicaciones para Android, para iOS y para Windows, pero entonces para Mac eh, no se pueden. Ahora ya el, es una plataforma más soportada oficialmente. O sea, Puedo usar WPF o eh, bueno, bueno no es WPF es WinUI el que se va en... Sí, pero el, ¿no? al final es chamel, ¿no? Como sí, estamos sí, acostumbrados. Es, eh, chamel y sechar y tu aplicación mm. se, se ejecuta. Esto realmente para mí eh, tiene muchas más ventajas de las que aparenta, porque lo que hace es abrir mucho más el negocio. ¿A qué me refiero? Eh, cuando... sabe que nosotros nos peleamos un poco con los equipos de, de web por a ver quién gana terreno, ¿vale? Están <risas> las aplicaciones web y las aplicaciones móviles y bueno, hay veces en, en que un solo un caso cubre la necesidad del cliente pero hay veces que no, o sea que queda un poco igual que use. Nosotros ahora hemos ganado mucha fuerza porque si ahora nuestra aplicación que solo hacemos una vez la interfaz y la lógica, se puede ejecutar en todas las plataformas de escritorio, tanto Windows como Mac. Ya cubre, si te das cuenta, los mismos casos que una web. Una web a veces se prefería antes que una aplicación móvil porque la web puede llegar a un Mac y nuestra aplicación no. Ahora con Punto de la puede llegar a todas las plataformas en principio que puede llegar a la web, por lo tanto, se abren muchas posibilidades. Más mercado, porque todo esto lo hacemos por pasta. <risa> <risa> evidentemente, evidentemente. A ver, otra, otra cosa que, que se ha trabajado mucho con Puntores Magui es el poder reutilizar, como ya hemos dicho antes, mmm, ah. todos los recursos, eh, los textos, eh, la lógica y, y la interfaz, y nosotros en un solo proyecto, antes también recuerdas que en Xamarin teníamos el proyecto de el, la lógica, y luego el proyecto de Android, el proyecto Reído, de iOS, sí. y la plataforma que necesitase. Ahora solo tenemos solo un, un, un solo proyecto, y dentro hay una carpeta Platform, que a lo mejor necesita las cosas mínimas necesarias para el proyecto de Android, que Sí, sí, claro, sí. claro ahora, eh, antes teníamos los Custom Render Para hacer alguna cosa, alguna cosa en detalle en concreto En, en Android o en iOS pues, eh, Tenemos, esa, tenemos una, algo similar, ¿no? En, eh, en MAUI Efectivamente bueno, vale. Y bueno, otra cosa también muy interesante Que tiene punto en MAUI Es que al ser c y XAML eh, Gente que lleva muchos años Desarrollando productos de Microsoft Que no tienen nada que ver con movilidad Ahora pueden... Pueden pasarse a movilidad y reciclarse con una curva mm. de aprendizaje realmente mínima. Mm. Pues ya no solo son desarrolladores de backend o de frontend, sino que... O de, de las antiguas aplicaciones estas de escritorio de WPF. <risa> en, en Windows para Windows XP y esas cosas, que recuerdo. Que recuerdo, eh? recuerdo, efectivamente. Pues ahora ya esos, esos desarrolladores de toda la vida, ahora con su conocimiento y sin prácticamente nada de aprendizaje, pueden ser desarrolladores móviles. Bueno, mm -hmm. móviles y de escritorios y bueno, con Puntores y ya estamos viendo claro, Hay que reciclarse, hay que mientras pensar. más facilidades nos ponga porque ya vamos teniendo una edad y reciclarnos cada vez nos cuesta más uh -huh. Si podemos reutilizar esos conocimientos, pues mejor Sí. Y bueno, por dar un punto, por no solo hablar de, de cosas bonitas, de ventajas bueno. no, no, Hombre, espérate, espérate, espérate, un nuevo framework que viene ya con desventajas, ¿en serio? Bueno, bueno, pues, todo lo <risa> que sale nuevo siempre sale un poco verde bueno, eso es un producto que se ha retrasado en el lanzamiento, se iba a sacar a finales del año pasado y... Que nos ha retrasado en una entrega, bueno, Joder, eso es, eso no es, el, más, el es nuestro, nuestro día a día. Y bueno, a día de hoy, pues eso, eh, salió hace como dos meses, pero sí que es cierto que, que, bueno, es que Microsoft está trabajando muy duro y cuestión de, creo que cada mes o así sale una nueva versión y va junto con Visual Studio, y bueno, están haciendo ahí una o solución sea, increíble. está integrado en Visual Studio, y está, está incluido dentro del framework MAUI. Sí, dentro, o sea, dentro de, .net. Dentro es, de punto es, .NET, es parte de .NET, eso, eso es otra de las cosas que se me ha dado así, ya no es eh, Microsoft con .NET y Chamarin. ahora es, eh, MAUI está dentro del, del ecosistema .NET, como lo, sí. lo han elevado, por decirlo así, y le han dado la misma categoría, al mismo nivel que, que el resto de productos. Ah, y entonces además está, y es open source también y es open source con todo lo bueno que yo sí eso, eso es una de las cosas que la comunidad eh, ataca que, o no han entendido bien que en Maui en los repos utilizan las issues no solo para errores sino también como propuestas de mejora y tal qué pasa que ah, tú al sí. día de hoy vas a las issues y ves a lo mejor un número y dices ah, vaya tiene tantas issues no, no esto, todos son errores, ni bugs. Ahí sus y peticiones de funcionalidad y cositas. Efectivamente, por eso si alguna entra en el repos, bueno, que tiene sus esto errores, pero no, no todo. También hay que... Esto es comunista. <risa> También hay que tener en cuenta que eso, que es un framework que te permite hacer tu aplicación para muchas plataformas. Y bueno, hasta que sabes que cada plataforma tiene su comportamiento peculiar. Y bueno, hasta que todo. Hmm. Hasta que todo funcione. Pero vamos, eh, ya te digo, está en versión final, está usable. Está, ¿Y con soporte. Está con, ¿Y con soporte, soporte y está listo para ¿Vale? la producción. Así que nada. ¿no? Eh, por hablar un poco de ejemplos y cerrar, eh, hay un ejemplo de. Vamos a compartir por aquí eh, un ejemplo en el que encima tenemos la suerte de haber podido colaborar. Ah. Que es una aplicación, simplemente es una aplicación de podcast, una aplicación sencilla. puede Sencilla, sencilla. Una. Bueno, tuvo su trabajo. Porque Completa. Completa porque al, la hicimos hace hace unos meses cuando estábamos en beta y bueno, eh, hubo que pelearnos con algunas cosillas, pero la verdad que estamos muy orgullosos porque al final es una aplicación mmm, normal que podría ser, eh, podría estar en la tienda, no, bueno, no quiero decir, eh, podría estar en la tienda. Uy, uy, uy, uy, bien, idea. En la tienda Adrián, manera? esto cuéntalo. Y, y nada, eso, y nos permite escuchar coca, nos permite reproducir audio, nos permite guardar una lista de favoritos. Y además, por utilizar el rizo, está la aplicación hecha en Maui full MAUI, por decirlo así, y luego está la aplicación hecha en Blazor hospedada en MAUI también, uh -huh. por si también quieres ver. O sea, que puedes ver una versión web y, bueno, en fin, y aquí tenemos es el ejemplo que presentaron en .com.net MAUI, uh -huh. el ejemplo oficial y, bueno, en fin. Es un ejemplo completo de web, aplicación de esto, mobile y todo viendo Mac, esto cómo funciona. Mac, Mac Windows, uh -huh. iOS por la plataforma Así pues que bien. nada. Eh... Me tienes que... Me, me, por favor, es que, es que tengo que hacerlo. Dime gracias. Dame las gracias por, de, por esto, por, por, por hablar de esto en, en Play TV. Venga, venga. Bueno, Juanma, pues, pues ya aquí terminamos y muchas gracias por dejarme venir aquí a hablar de mis cosillas. Solo puedo decir de nada. Adiós.